Okay, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el video de la lámpara. Esta lámpara es grande. Tengo el. el, el hay dos tipos así: el tal angular pequeño y el angular grande. Está puesto el grande para poder captar y no aparece. En fin. Así es aquí arriba. Esto gira un cristo. Le tengo que quitar. La otra parte ya se la quité. La que va aquí el difusor. Y aquí abajo está un vaina que está, estaba pegado. De tanto quitar y ponerlo yo mirando el cable. Ah, no enfoca. Bueno, dame luz de fuera. Está el cable de alimentación así. Y si ya yo hice otra lámpara. Bueno, porque la van a ver después no antes. Me llegó un, el tubo que me había pedido para esto. Creo que pasa por caja. No. Pasé por caja para comprar esa mierda. Entonces, terminamos. Creo que esto aquí que tiene como unos Cierre lo voy a quitar así voy a meter un detenidor para pa ver si lo puedo y a repujar el cable por debajo a el cable para sacar esto y mochalo y si mochalo voy a dejar el cable y después con una llave retornillalo ahí Y si se preguntan dónde la voy a fondo estoy haciendo un vaso de cerámica, pero me está quedando un poquito mala más partes. Pero se ve bien, se ve bien. Ahí está. Eh. Sí, ya quité la protección. Ya la quité. Tiene como el Está viendo un video ¿no? también. Y aquí están. Creo que se salen. este es tan amplios, sí. Voy a meter algo y se saca el cable. Ya cuando saque el cable Voy a buscar dónde está la tuerca aquí eh, No voy a, voy a soltar esto Voy a jalar el cable si Lo voy a, lo voy a, lo voy a jalar por dentro Lo voy a sacar Y una vez que lo saque Ya puedo quitar esto Y tiene acceso adentro Para quitar toda esta parte Que solamente voy a dejar Esto Que aquí va la varilla Si la varilla entra En esta de aquí Y se le pone una, una Para que agarre Esto Y creo que esto voy a dejar para Poner ahí encima Los LEDs y cuando haga el difusor, pon eso, pues sí, como que entralo aquí, que se agarra un poco. No veo. Sí. Creo que a la primera lo encontré. Si cogí el primero, está el 17. Voy a ver si encuentro el 16. Porque quedó un poco bailando. Y lo quito la torre. Sí. Porque la lámpara tiene una parte que pesa un cristo. Todavía no entiendo por qué lo tienen. Vamos a seguir. Tienes estas esta arandelas, no sé por qué. Tenía tres adentro de ella. Aquí. Este es el tubo. Ahí está la parte de arriba. Tenía este, tenía este tubo por dentro. De seguro pasé presión hacia arriba. Y la arandela de seguro no estaba aquí. Bueno, asumo que todas estaban aquí. Porque estaba haciendo presión hacia abajo. Con esta tatu y arandelas. Entonces estaban aquí. Pase presión contra la parte superior. Que es esta. Parece que sí. Entonces. Yo quería ponerle pila, pero creo que el espacio no me va a dar. Y además, la cantidad de pila que hice, que era un paquete de de 3, tienen un problema porque lo que tienen son protecciones. No un BMS y todo eso, para dejar adentro la batería. Creo que por ahora la voy termina terminar y todo, pero la voy a dejar con, un... con la salida para conectarla de una bombilla o poner la batería afuera mientras tanto. mientras encuentro cómo. o cómo, en... cómo entrarla y que no tenga problema y todo eso. Así que esté bien protegida la pila. O, o... hacerme otra con las otras baterías que tengo de este tipo, que usa, la que tiene este, para que tenga mejor protección. Ahora. Voy a poner los leds aquí. La que creo que también se va a quedar así. Se va a quedar así. Y la voy a dejar todo adentro. Sí, todo adentro por ahí. Porque eso no le va a poner la mano a nadie, como quien dice. va. No, vamos a cambiar. Entonces. Esta vez llamando esta parte. Me di cuenta que son muchas, porque esto es como un embe embellecedor. Que tenía, bueno, tengo una red porque hay una tuerca que va abajo. El drone se lo más alto, pero como yo lo, yo quería que estuviera más bajo, no vamos a poner esto: es decir, esto estaba aquí adentro para unir esta pieza con esta. Esto tiene rosca, entonces me ahorra mucho tiempo porque además tengo que poner esto en vez de poner. Todo el tubo hasta abajo. Entonces, no, abajo no tengo que poner. Si no tengo que poner el tubo, poner toda la tuerca y el peso. Por ahorrármelo, todo eso. De no poner el peso. Entonces, estoy pensando en, en el tramo de tira. Si sí, poner la red del TT de tubo, hacerlo más grande. Esta es la campana. Creo que salió en, en el otro. Es decir, ponerlo por dentro, por aquí. Poner a la cinta. Pero claro, si la pongo por aquí, tenía que limitar el es el uso y está, el plástico que tiene poder, como el difusor se está dañando entonces, si la pondría por aquí también, lo miran demasiado creo que voy a hacer el plan original que es ponerlo con esto la mano mía entra pero no llegó hasta el fondo por, porque llega como aquí en la mano mía, si no llega hasta el fondo entonces me inventé esto aquí está la tuerca que es lo que está agarrada con esto, las arandelas que voy a usar y el tubo, así lo voy a entrar y por fuera voy a poner esto y voy a intentar amarrarlo esto no, hace, no, no se mantiene mucho en el sitio, así que va a ser un poco lioso una explicación rápida, si pongo la tira así me entrarían en 16 trozos puesto a todo lo han chocado, tendría problemas porque la tira me quedaría un poco más bailando y tendría que unirlo todo por encima, meter un cable por dentro, bajar por abajo, unirlo todo por abajo mucho cable y mucho enriedo entrarían en 16 eh, pedazos de tira si lo pongo así, me trae 15, pero nada tengo que pasar un cable por abajo, un cable por encima y sacarlo aquí, un hilo con el de abajo y saco un solo cable, si va a estar alimentado por abajo y por arriba. Es decir, como es RGB, no importa, que se alimente por abajo y por arriba. Si fuera R es decir, R data negativo vamos a tener que alimentar positivo o negativo por ahí encima y por, por debajo, todo y la data, que es, es decir, si va hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. Entonces ahora lo voy a, poner, lo voy a girar todo Si lo voy a, Gira y sol y pega y donde tenga estaño está aquí pone un punto un, un poco de cinta capton atrás antes de seguir para ver que todo está bien hecho vamos a comprobar la continuidad que aprende funciona él que okay, no está pitando ver, lo puse junto fue y no tapé No está pitando ante yo ni con el metal Todo está bien, podemos seguir Ahora soldar los cables y Ya terminé, es decir, puse toda la dinámica junto por ahora y lo soldé Porque lo voy a dejar fuera, es decir, lo voy a poner, decir, lo voy a poner ahí Y la dinámica va a quedar así como por fuera para poder apagarlo, prenderlo. Entonces, voy a coger el positivo y el negativo, un cable más largo, lo voy a pasar por dentro y por debajo, para ponerlo, acá, para ponerlo con una batería, mientras tanto. O si no, con un cargador. entonces Ahora voy a poner un poco más de cita sí, para proteger toda la electrónica, que no, no hay que poner ningún corto con, con el vaina. Sacado cables, que van a hacer más algo, y poner todo en su sitio. Y así va a quedar por ahora. Así que casi nadie le va a poner la mano a eso lo ¿no? sé sea, yo Y aquí en la entrada Soldé los cables Voy a poner un conector de esto si, quiero poner car... si lo quiero poner con la luz con, un... con una fuente O si no voy a hacer también Esto el es siguiente este conector A una batería que tengo poner... Para ponérsela como no quiero que tenga un cable, entonces voy a soldar todo y a llevarlo a la mesita allí y ver, para, que se, para ver cómo se ve.